Oh, no, oh no.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 50, que paquete 50, que 50 50, 50, no luce. 50 que 50, 50, 50, no luce. 50, que 50, que 50, que 50, no luce, luce, luce, luce, luce, luce, luce, luce, Yo estoy adelante. Me la estoy Flow, ¡Guau! ¡Lo flow, 24 24-14 cuando sigue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! No te ve. ¡Mamma, ¡Mamma mía! Mamma mía. mía, mía. A ver. La polia activa, pero no importa, Vállate no puedo. Que yo soy Carlos v. Le llegaste. Ve que lo que es, <risa> produciendo. Llegale. De que nosotros tenemos la verdadera bolla, ¿Y tú qué tienes? Y ¿Qué? no es media. No, nah, creo que vamos a tener. Oye, pila de puma. El nuevo tema. El orcán junto a Carlos V. Ven y súbete en el tren, no bulto. Ven y súbete en el tren, tren. En el tren. Dale la mami que se suman el tren. Pa que con uno. Pa que el piquete de los tigres. Oye, tiene que ser el piquete de los tigres. Brutativo. No bulto, papá. Uno está con la verdadera gente. Que apoyan el movimiento, lo que. No con uno. Puedan los compañeros de a 10, a es tu escuela real de 10? A más huevo, Coñazo, coño, así que no hablale. Dile cuál es el DJ, dile, dile. Oye, DJ58, en los controles no muerto. Dile duro. DJ58, coñazo. Está